Guillermo Zuluaga Azuero, más conocido como Montecristo, el Santuario, 10 de febrero de 1924, 17 de octubre de 1997, fue un actor y humorista colombiano, nombrado como el mejor humorista de América. Es hijo del muy recordado médico y dirigente político, Dr. Baudilio Zuluaga, y su señora esposa, la bogotana, doña Carolina Azuero, de Zuluaga. Es quizás el más famoso cómico y humorista colombiano del siglo XX. Su carrera humorística comenzó después de prestar el servicio militar en la ciudad de Palmira, Valle del Cauca. Sin cumplir los 16 años de edad, ya era voluntario del ejército. Primero estuvo en el batallón Bomboná de Río Negro, luego en la Guardia Presidencial gracias a que, cuando fue Boy Scout, aprendió a tocar tambor y cornetas. Después paró en la Escuela de Ingenieros Militares de Ibagué como tambor mayor y terminó su carrera en el Batallón Kodasi de Palmira, y a la vez empezó su carrera como humorista nacional. Para celebrar el día de la, su salida de la milicia, imitó públicamente con un sentido muy cómico a los altos mandos del batallón y a sus compañeros. Contó chistes y se burló de todos, gustó tanto su actuación que alguien lo invitó a la emisora Radio Cultural de la ciudad de Cali al programa La Hora de las Variedades. La participación en el programa de Radio Cultural en Cali lo marcó, pues, la silbatina del público le hizo transformar sus canciones por chistes y las risas, sus deseo de ser médico en sed de aplausos. Llegó a cantar, pero en este oficio fue desastroso. Entonces pidió que le dejaran contar chistes. Fue tan bueno en esta actividad que contó otro y otro y así siguió hasta su muerte. En sus andanzas conoció a un trío llamado Los Hermanos Hernández. Ellos lo invitaron a una fiesta del bambuco en el Teatro Municipal de Cali, donde conoció a William Hill, fundador de Caracol, quien se lo llevó para La Voz de Antioquia. De ahí lo mandó a una gira nacional como animador. A los dos meses volvió encabezando el elenco como el primer humorista nacional. La radio antioqueña recuerda su programa El Café de Montecristo a la 1.30 pm, tan exitoso que lo llegan a repetir hasta cuatro veces el mismo día. El programa fue basado en los exitosos libretos de La Taberna de Pedro, del humorista cubano Alberto González, quien luego de su exilio de Cuba en 1961, continuó escribiendo para Radio Caracol con un éxito. Y nunca ni siquiera cuando estuvo en silla de ruedas víctima de una polineuritis, Zuluaga dejó de hacer su programa Entre los personajes que representa en diferentes ámbitos de la cultura popular mencionamos Montoño, hermano de Montecristo, el típico bobo del pueblo pero con una malicia especial. Montecristico, sobrino de Montecristo, típico niño precoz que pone aprietos a todos en sus ocurrencias. Montecristote, hermano de Montecristo, afeminado y atrevido con los demás hombres de especie a las mujeres, Monte Cris ñato, primo de Montecristo, es el tartamudo gago de la familia, Monte Cristeso, primo de Montecristo, es un malandrín, Montecris pucho, primo de Montecristo, es un tipo vicioso y dedicado a fumar y hierbas raras, vive en otro mundo. Murió el 17 de octubre de 1997, víctima de un cáncer. Gracias por tu visita al canal. Vuelve pronto.